Lecciones de un curso de milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. Continuamos hoy con la lección número 168. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Dios ama a su Hijo. De nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Dios amará a su Hijo eternamente. Aun cuando su mente duerme, Dios lo ama. Y cuando su mente despierte, Dios nos seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles, pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba Él a proporcionar gustosamente los medios a través de los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas, y su memoria despertará en la mente que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual se inclina Dios hasta nosotros y nos eleva dando así Él mismo el último paso de la salvación. Todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz, pero al final es Dios mismo quien viene y tomándonos en sus brazos, hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento. Pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora? que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él con gratitud y amor. Y Él desciende para recibirnos, según nosotros nos acercamos a Él. Pues lo que Dios nos ha preparado, Él lo da y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues Él ama a su Hijo. A Él elevamos nuestras oraciones hoy, devolviéndole tan solo la palabra que Él nos dio a través de su propia voz, su palabra, su amor. Decimos, Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, Vengo a ti, y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el Hijo que tú amas. Amén.